compañero ramón antiguo abrito en el segmento de política a otro nivel saludos señor buenos días jóvenes usar la mascarilla todavía y el señor llorar por la salud de tantas personas que está siendo afectada en estos momentos y ahora la infección o la afectación si se puede decir así del Covid es peor porque le perdimos el miedo cuando usted pierde la fe es, es, es lo peor que el hombre puede tener. Y esa fe está en la confianza de usted cambiar las cosas cuando, para adelante. Cuando usted eh, bien señala antigua que hay mucha gente que está infectada. Fíjese que en el momento, en los, en los tiempos picos del COVID, eh, todos nos enterábamos, ¿verdad? Porque cada diario usted veía. El boletín, y, el, el boletín le daba y ¿Cuántas personas habían sido infectadas? ¿Cuántas personas pues, habían fallecido? Ya hoy que hemos ido eh, recuperándonos, ¿verdad? aunque lentamente de este proceso, pues tal vez las informaciones son menos las que fluyen, pero ciertamente hay muchas personas afectadas con el virus todavía, hay muchas personas que están mal, de manera que nosotros, como muy bien eh, señala antigua, pues seguimos orando por toda esa gente que, han sido, que están afectadas en este momento y que de, oramos para que Dios pues, le permita salir airoso de esta situación, pero sobre todo a cuidarnos con el uso de la mascarilla y tratar de mantener ese distanciamiento social que son de las acciones que nos van a permitir a nosotros para lograr, ¿verdad?, eh, eh, disminuir el contagio ante este virus. Bueno, estamos en este segmento de política a otro nivel con nuestro compañero Ramón Antigua. Ya nosotros pues iniciamos una especie de comentario, ¿verdad?, como antesala eh, a lo que es el segmento de Antigua aquí como cada jueves. Y es la antigua la Operación Falcón, que es otra operación en la que se involucra la Procuraduría General de la República y nuestras autoridades, pues dando seguimiento, ¿verdad?, eh, e impactando lo que es el narcotráfico y el lavado de activos en la República Dominicana. Yo en esta que desde de, de que hubo cambio de gobierno, pues ha sido eh, parte importante de lograr... Eh, que ciertamente la delincuencia, la corrupción, pues, encuentre, eh, ¿verdad?, encuentre quien realmente eh, sea por ella tratando de evitarla. Y, antiguo, pues, queremos eh, nosotros, pues, analizar con usted, ¿verdad?, esta nueva operación que fue puesta eh, en acción en el día de antes de ayer con múltiples decenas de allanamientos y decenas de personas detenidas. Operación Falcón antes de ayer, antigua, otro impacto en la República Dominicana, su opinión. Mira, lo primero que debemos establecer es que la Operación Falcón no tiene que ver de manera directa con el tema de corrupción, de los pulpos, la, la, Por eso la sacaron del los mar. Los tiburones y esas cosas. <risa> <Sí, está risa> Por eso lo llevaron a, a Falcón, que inclusive hay un narcotraficante. Eh, que, no, creo que es creo que aquí, que le, le apodan así el Falcón. Creo que está preso. Entonces, eh, esto no Cuando tiene que ver... Falcón, tiene falcón una empresa. Digo, sí. pero, o sea, no. <ríe> pero es un nombre típico de ese bajo mundo, como le llaman, a ese submundo de la droga, porque no, no, no conozco la definición, la buscaré ahorita, de qué significa un Falcón. Eh, esto no tiene que ver directamente con, con el tema de la corrupción, sino con el lavado de activos y el narcotráfico. Ayer, según la Procuraduría General de la República, se le llevaron a cabo de manera simultánea 86 allanamientos en nueve provincias, incluyendo la gloriosa provincia Duarte. Antigua ahí, para, para Ahí salimos mucho. Para contextualizar un poco, Falcón en inglés es halcón en español. O sea, viene de, sí, del halcón, tenía un ave. idea de que era un ave, sí. uh -huh. Entonces, Pero que sí. no, es un, no es una ciguita palmera, no, es, es un es, es ave que baja y la, la presa la sube. ¿Cuántas eh, hay okay. en la mente, 86 en nueve provincias. Incluida Incluyendo la provincia de Duarte, penoso. Eh, habrá quien diga que qué bueno, porque eso indica que hay grandes inversiones. Antigua. Pero no es lo más correcto. ¿Cree usted, porque se ha especulado al respecto, sin que el Ministerio Público lo confirme, que tiene que ver esto con el diputado Miguel que está preso en los Estados Unidos del PRM? Las versiones extraoficiales, eh, eh, eh, la comidilla, eh, sobre todo las redes sociales, es que hay una relación de, de, esto, de, de estos casos con César el Abusador o sea, con informaciones que pudiera estar dando César la Abusador e informaciones que pudiera estar dando el diputado de La Vega. Eh, en, esa, en, en esos 86 allanamientos, según Jenny Berenice, la, de, la, del PECA, ha encontrado millones de dólares y miles de millones de, de, de dólares y pesos dominicanos en, en inmuebles, eh, en vehículos de alta gama, dice ella, eh, todo un andamiaje. Incluso armamento, Con la guerra, gran... dice Jenny Berenice. Sí, sí porque esa gente, eh, ese mundo tiene mejores armas, está mejor armado y mejor eh, eh, habilitado que la para operar que las propias autoridades dominicanas. Entonces, eh, hay aquí una situación que hay que tomar muy en cuenta, y es el hecho de que esto sigue el apoyo que le está dando Estados Unidos a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico a la República Dominicana. Eh, lo, mire que, que todos los allanamientos han estado acompañados de la dirección, de Pero la DEA. Pri, de la, la primera DEA. institución que aparece en la descripción de, la, de las instituciones participantes aparece la DEA como principal. Y yo me atrevo a especular diciendo que debe ser así, porque quien trae la información ¿Viene de allá? De donde se ha suministrado la información es de allá, entonces es lógico de que sean ellos los Además, que horas, dirijan ese proceso. Ahora después de posponer... Para el que... 2022 el conocimiento de la causa eh, que se le lleva al... al al Señores, el diputado, al todavía diputado. está cobrando. ¿tú sabes lo que, que el cheque de, de, de, de, de julio salió de ese señor? Y yo hablo ayer con una persona desde mayo, con, muy, está co cobrando, con mucha amigo. influencia. Que y me decía, bueno, pero que no lo pueden cancelar porque él, él no tiene una condena. Oye, oye, qué justificación. Que lo pongan mm. en excusa o algo. O sea, lo, lo, lo pero peor aún, eh, ese mismo diputado, que no es desde embargo, mayo, está desde antes. Sin embargo, antes, el cheque de ese diputado, que todavía es diputado, sale y el de Pascual Joaquín que está postrado en una cama del Ministerio de Deportes hubo que demostrarle, mandarle fotos y venir una comisión a verlo, que él está postrado en una cama y no le daban su cheque para cobrar la documentación de embargo, el, el, el de ese diputado sí sabe. y mira la queja de Jenny Berenice eh, la directora del PECA anoche que es normal, aquí es, es hábito aquí, Uno, hay un funcionario el director de comunidad digna que fue cuatro veces diputado 18 años, porque fue del 2002 al 2020 16, 4. 4 por 4 16 y 2 18 años diputado y ahora, en marzo del año pasado y las elecciones fueron en julio cuando ganó Luis Abinader en marzo él se mudó del PRD para el PRM se cambió de letra oye, no hay, no hay empleo para los PRMistas pero él encontró un Colarse. empleo inmediatamente con cuatro meses de, de, de membresía de militancia. o de militancia en el Partido Revolucionario Moderno y ahora es, era... Director, por suerte, señores, pues yo no sé qué, cómo es que están pensando los funcionarios de este gobierno. ¿Y qué Porque es el presidente comunidad... inmediatamente hay una denuncia y, le, y sus asesores le dicen que tiene validez jurídica esa o sustento jurídico esa denuncia. Es suficiente para el presidente de la República lo que le corresponde a él destituir al funcionario exacto o, o sancionarlo o, o, o suspenderlo. Anoche suspendió, creo, canceló al, al, al director de, de, de Sub, Lo suspendió. Pero mira la ironía de la vida. Suspendió. Comunidad digna. Oye, ¿cómo los nombres. Comunidad, pueblo, digno, valores. Comunidad digna es una institución dirigida a trabajar con los pobres, con los que menos oportunidades tienen, con los que menos pueden. Y ahí se coloca este ciudadano que hoy está siendo preso, no, no fue hecho preso por la inmunidad que tiene. ¿Mm? Pero él iba, ese de comunidad digna, iba transportando a un extraditable, como le llaman. O sea, una persona que tiene una solicitud de extradición de los, de los Estados Unidos. A ese se lo, a ese lo hicieron preso y al otro tuvieron que, que dejarlo. Pero recuerden, no, recu no recuerdo bien con qué caso fue, que bueno, con Tommy, Tommy Gabán, eh, Galán, el, el, el, de, el senador de, de Baní, creo, San Cristóbal. Que ah, tiene tres años, cuatro años eh, en el proceso de, con Odebrecht y nunca lo sancionaron ni lo suspendieron ni lo inhabilitaron en la, eh, eh, en la Cámara de Senadores, en el Senado. Entonces, este, este proceso de estos allanamientos que se llevaron a cabo ayer persiguen darle, no como dice eh, eh, los políticos, un, fuer, un, gran, un fuerte eh, golpe al narcotráfico es que esto es una estructura en la República Dominicana y se está dando, señores, por un problema de lío, de pleito entre ellos, no porque las autoridades necesariamente hayan hecho alguna investigación o tengan informaciones eh, fidedignas que, eh, y disposición de enfrentar eh, este flagelo del narcotráfico. Antigua, pero una es estructura directivo. que como yo decía antes de, de usted llegar eh, y hablaba de la reforma policial y también lo asemejaba y decía también en este país hay que hacer una especie de reforma también en los partidos políticos, porque son los que albergan ese tipo de dirigentes, son los responsables directos, eh, antigua, de que ese tipo de gente pues haga vida política y se convierta en esos que hoy son bastante sólidos. Por ejemplo. Ese diputado, este diputado que usted acaba de mencionar y que está detenido, 16 años siendo diputado y saliendo de la Cámara de Diputados, meses después es nombrado al frente de la dirección de esta de esta institución. Y mira hoy en lo, que, eh, en, en lo que termina. Pero, por ejemplo, si usted se lee el desglose de las personas que están detenidas, se va a dar cuenta, la serie de delincuentes que están en la calle y que en, el, en, y que en este operativo que antes de ayer se inició, cayeron detenidos. O sea, personas eh, responsables de que se habían de, a, a, agarrado con al hijo de cocaína, otros tra, eh, traficando con cientos y cientos de miles de dólares, otros que fueron acogidos en, en Puerto Rico intentando irse de manera ilegal. O sea, son una serie de, de delitos que, tienen esta, que están en la calle, pero protegidos por quién. Por las propias autoridades. Por los propios partidos políticos. Entonces, cuando yo digo que okay, hablamos de la reforma policial y todo el mundo sabe por la estructura, y lo difícil que es reformar, por la estructura que hay, lo consolidada que está, esa, esa, esos, esos, esa, esa, esa, esa estructura que está dentro de la policía, pero también dentro de los partidos políticos. O sea, que son instituciones encargadas de albergar ese tipo de personas. Es que el apoyo de ellos, la plataforma sobre la cual crece ese negocio es sobre la, la plataforma de las autoridades, son las autoridades. El riel sobre el cual corre ese tren del narcotráfico y la corrupción son las autoridades. Sin autoridades, sin poder político, no es posible el crecimiento del narcotráfico. Porque el, el poder político se sustenta, el, el narcotráfico se sustenta en el poder político que tiene. Por eso ellos, ellos compran candidaturas, por eso ellos, bueno, pero en, en, en Colombia... En Colombia se llegaron a poner Pablo Escobar fue senador, compró una senaduría, que allá es como una subsenaduría, algo así. Eh, presidente lo colocaron, lo han colocado en otras partes del mundo, se ha colocado presidente, representante y eh, eh, financiado entonces, por la Entonces si nosotros nos vemos en ese espejo de Colombia podemos decir que vamos bien, estamos caminando no. bien. Podemos evitar llegar a una situación como la que usted acaba de decir. Mira, de hay que felicitar esta edición de ayer. Hay que felicitar esta edición de ayer. No sin dejar de reconocer que hay mucha complicidad de las autoridades. Pero pues yo te voy a decir una cosa. Ahí hay una joven que dicen que está presa, pero que Jenny Berenice no la menciona. Dianel Gómez, que era esposa de un... La esposa de Franklin Mirabal. De Franklin Mirabal. La ex con, con, con un carro super, con precio superior a los 100 mil dólares en, en la República Dominicana. Sin, sin hacer na nada que se, sí, se conozca Con, con eso Antigua, eh. yo decía ahorita Que a mí me gustaría Que todos estos operativos Y estos, estos expedientes que se están preparando Después de esos allanamientos O sea, estén bien sustentados Para que este tipo de cosas no se espumen en el tiempo Y que al final sigamos nosotros Como usted decía ahorita Caminando en el mismo riel sin que nada Al final suceda lo que debe suceder Por ejemplo, usted menciona el caso de esa joven que se hizo una, incluso salieron fotos, pero no se, no se ha dicho, ni se ha confirmado realmente si esa joven está detenida o qué pasó con ella. En principio, esa fue la que más salió sí. en el medio, pero no se ha dicho absolutamente nada. Eso, ¿Qué pasó con eso? ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, me gustaría como que las cosas se hicieran antiguas, como no, con y, y además Y además de eso, que a esta altura de juego, con el hecho de hacer la presa, ya es suficiente como para tener información de quién era el, la, el dinero, o de quién el dinero que le daban a ella, de quién el dinero que ella lavaba, si ese es el caso. Que no digo que sea, que sea verdad o sea mentira. ¿no? Eso no está en cuestionamiento. Eso no, lo, no es lo, lo, eh, el objeto del análisis. Es eh, que a través de ella se puede conseguir y, y dar a conocer claro. cuáles son la información. Lo que sucede es que aquí, cuando hay envuelto un grande, uno con poder, con nombre a día se señores, de un carro... Eso carro Del carro del decir. Del, que tuvo al atropellar el Porsche, el Porsche amarillo, todavía... Una semana después no se sabe quién es detenido, el dueño. El carro está detenido, el carro lo Pero no se sabe quién es el dueño. O sea, ¿Entiendes? si es un carrito 120i, que ya no hiciste, un corolita, no el con llando, completo mencionado, claro. los vecinos se supiera quiénes son, claro. que, eh, quién es el, el esposo, el marido de la hija, se lo supiera que pasa, que, a amigo, qué iglesia es que va. Esos vehículos de lujo aquí lo traen con las exoneraciones de los diputados. General, entonces <risa> Pero, vuelve un diputado. Pero mira, te voy a decir una cosa, te repito. <risa> es digno de felicitar <risa> la actividad, la acción del Ministerio Público, que esperamos dos cosas. Primero, que impuestos internos, que bastante incisivo es eh, contra los, eh, pequeños o, con los pequeños empresarios, que cheque, que revise esto, porque no es, posible, no es posible que una gente que exhiba eh, tener, como dice la gente, riquezas, no sea, eh, impuestos internos, no sepa de dónde proviene ese dinero. Pues, Dos, interno, no alquile. es posible que a esta altura de juego, después de esos allanamientos... No se conozca exactamente quiénes son los involucrados, quiénes antiguo, son las personas antiguo, que están antiguo, haciendo Pero es que, ¿dónde es que vivimos? Es que parece que somos, es en la selva. Una aldea. Eh, el detienen el vehículo. ¿Dónde lo encontraron el vehículo? Estacionado ¿dónde estaba? En el desierto. ¿Quién lo detuvo ahí? No hay forma de cómo decidir, de cómo saber quién de, de, de, eh, estacionó ese vehículo, dónde lo encontraron. Pero debo decirte una cosa, oye, uno de los apresados, apellido de la Cruz Rosario, son parece ser dos hermanos, lo encontraron en el 2016, lo hicieron, lo detuvieron en, en Puerto Rico con 1.746 kilos Eso de del, cocaína. Del Eso de ayer. Y un aparente hermano con 450 mil dólares, creo sí. que fue. Y está el caso de, de, de, de, de Comunidad Digna. Mira, hay va, varias gente. Lo, los detenidos son Juan Maldonado Castro. Marciar el líder, suspendido director de la comunidad digna, María Olimpia Tavares, juez eh, Rodríguez, <ríe> Lenín Vladimir, Torre, Bona, eh, Torre Bueno, Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballo, Eva Teresa Polanco, Delfina Asunción Polanco, Víctor Paulino, eh, eh, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres, y Julio César Talavera, son los, eh, los 12 encartados o presos eh, en, el, en el operativo a nivel nacional que se realizó ayer. Te repito que es importante que se haya hecho esto. Ahora, no menos importante es que lo que tiene que ver con impuestos internos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la, la Dirección General de Drogas, el DNI, comiencen a unar esfuerzo alrededor del, del trabajo que está haciendo el Ministerio Público para que en los próximos días comencemos a conocer quiénes son los santos. Porque cuando viene a ver escondiéndolo, te, estamos yendo a la iglesia a, a, a, y viendo en el púlpito a, un, a uno de esos involucrados, de los jefes, de, de eso, o pudiéramos ir a, a una institución del Estado y que nos, quien, quien nos dé servicio es uno de esos, de, de esos narcotraficantes o de esa, de esa persona ligada a, a, a ese operativo, o que ande, caminemos por las calles acompañados de ellos, o que sea quien esté financiando la actividad que esté realizando un ayuntamiento en cualquier parte del país, porque Antiguo, todo eso por, se hace. Con relación a eso, ayer la magistrada Jenny Berenice, en las declaraciones que daba la prensa, se refirió a que en esta operación Falcón, varios de los imputados acusados de lavado de activo y narcotráfico, que son las principales imputaciones de, de, de los cargos que se le imputan a, a estos apresados, han financiado campañas de legisladores que están en el gobierno y que están allí ahora mismo y que se iba a seguir investigando. ¿Qué o merece esta, este punto por parte suya, antigua, de que el lavado de activos, ahorita usted comparaba con Colombia, yo diría que puede ser comparado también con México, que el narcotráfico, dicho por nuestra propia procuradora de, pre, de persecución, ha llegado a la Cámara Legislativa... Y ha financiado campaña de varios legisladores y también eh, se ha llegado a decir de incluso altos funcionarios del gobierno. Sigo reconociendo y llamando la atención a que reconozcamos la, la, este proceso de, de persecución contra la, el narcotráfico y la corrupción, sobre todo en este caso que nos compete del narcotráfico. Sigo felicitando esa acción, pero sigo llamando la atención también de las autoridades. Este no puede seguir este proceso de complicidad que hay en la República Dominicana. Señores, ojalá me pudieran tomar eso, porque hay que enseñarnos, tenemos que, tenemos que enseñarnos quiénes quién, quién son nuestras autoridades. Esta persona, esta lo tenemos ahí arriba. La, la tenemos ahí. Ah, ahí. bueno, que nos la pongan ahí arriba. Pon, pon la... Ese ciudadano que se hace llamar eh, Juan Maldonado Castro, eh, suspendido director de comunidad digna, Creo que es, eh, eh, sí, sí. es ese. Sí, sí. Es un funcionario, pero lo peor, ahí, lo peor aún es que nosotros ten, nosotros tenemos, y fue diputado cuatro veces, nosotros tenemos cinco diputados en la provincia de Duarte, que no tiene nada que ver con, este, con, con, con la adicional de esa persona, pero yo que ese señor fue cuatro veces diputado, 18 años. Eso significa nueve generaciones de y trescientos mil dólares, ese ciudadano. Me representó a mí como ciudadano, como diputado de la República Dominicana durante 18 años. Es honorable. Ha aprobado tres modificaciones eso. de la Constitución. Ah, participó <risa> de, de, de todo. Ya, por, por favor. Eh, Máster. Sí. Ya, eh, ya podemos volver porque, aquí. Que no porque porque, porque la, la, la figura no es él. El modelo no debe ser él. <risa> no lo pusimos ahí para que sirva de modelo. Es para, que se, para desenmascararlo. Pero también para llamar la atención a nosotros que elegimos diputados y senadores. Nosotros que elegimos a diputados y senadores. Saber por quién votamos, pero también de igual manera, porque si no fuera por la buena fe que luce tener el presidente de la República, Luis Abinader, señores, es penoso, la mayoría de las personas que están envueltas en actos de corrupción y en este, y, y en este proceso, de, en este operativo del Falcón, la la, la muchos de ellos han estado ligados inclusive a este propio gobierno. O sea, el presidente de la república, que por cierto, ayer mismo dijo, ya no me ponga esa figura ahí, por Dios mate. Porque no quiero que, que no quiero que, y mucho menos al lado mío. Y mucho menos al lado mío. Se lo representó eh, durante 18 años. Eh, eh, Antigua ese es la compañía Sí, pero, pero, pero, ya, pero ya me indigna que me, que me, que me pongan al lado de él. Entonces, hay que ver, señores, que nosotros tenemos que seguir sabiendo, entendiendo eh, a quién elegimos Y el presidente de la república, por Dios Que comience a sancionar El que le recomendó a ese señor para que tuviera en su campaña Y lo, lo, se lo recomendó porque todos Y el que los lo recomendó para ese sab... pues, puesto Señores, yo fui funcionario eh, durante un tiempo Y yo debo decirte que yo digo con orgullo Que yo no nombré una sola gente Me lo recomendaba la hermana mía, la esposa mía, <risa> eh, eh, me lo recomendaba un amigo, me lo recomendaba. O sea, porque yo no conocía generalmente, eran muchachos técnicos. Sí, pero ese, eh, eh, no quiero decir cuando digo la, familia, la, la, la, la esposa mía, que era el hermano de ella. Sí, jamás. Ese, sí, lo era... que te quiero decir es que el, lo que quiero ir Tampoco en defensa. Que era un despot. Quiero ir en, de, en defensa del presidente de la República, que él es seguro, seguro, que habiendo llegado ese señor en marzo a lo alrededor de su campaña, no es verdad que lo conoce al dedillo, ni es verdad que el presidente de la república puede tener ni siquiera una idea de las actividades delincuenciales de ese ciudadano. Antiguo, se lo recomendaron, se lo propusieron, inclusive para que lo nombrara. Entonces, a esa persona que le recomendó al presidente de la república que nombrara en comunidad digna a ese señor, el presidente de la república, aunque se ha callado, que no me lo diga nunca, pero tiene que llamarlo a la atención. Bueno, que, antiguo, no antiguo, puede seguir hoy el que lo recomendó a él. No puede seguir a los alrededores del partido, no a, puede seguir alrededor del presidente. Antigua de, de que cliente. viene del PRD y el PRD es el sí, mismo Sí, que te digo, el que se lo recomendó a él, el presidente de la República, tiene que darle lo que diría mi mamá, un rapapolvo. Es que nadie se lo recomendó, yo lo voy a decir por qué. Vamos a la pausa y al regreso seguimos aquí nosotros en eh, Política a otro nivel con Ramón Antigua. Lo sorprendí a él.